Bueno, lo que tenemos que ver ahora es cómo empezar a trabajar con eh, funciones, ¿sí? que ya conocemos, cuáles son las ventajas de usar funciones, y cómo pasamos los arrays como argumentos, ¿sí? porque hasta ahora eh, dijimos que el array es casi como una variable, ¿sí? cuando le indicamos el... La posición del casillero, bueno, nos hacemos de cuenta que eso es una variable y lo trabajamos igual como veníamos trabajando cualquier variable. Eso está todo muy bueno. Pero, ¿qué pasa cuando yo quiero pasar un array como argumento a una función? ¿Sí? Ahí es donde empiezan las preguntas. Eh, supongamos, por ejemplo, que yo quiero agarrar esta, esta idea, esta idea de de tener un array y imprimirlo, ¿sí? De principio a fin, para ver qué tiene adentro. Y quiero decir, bueno, pero quiero hacer una función con eso. Así si yo en varios lugares de mi programa quiero imprimir el array, no tengo que andar repitiendo todo ese for, ¿sí? Entonces, eh, digo, bueno, ¿cómo me llevo esto a una función? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a definir esta función acá abajo para ver cómo hacemos para pasar como argumento un array, ¿sí? En una función. La función se va a llamar eh, imprimir array. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué va a devolver y qué va a recibir? ¿Quién me dice qué, qué va a recibir y qué va a devolver? ¿Qué puede devolver? ¿Tiene sentido que devuelva algo? ¿Una función que me va a imprimir por la consola? No. Podríamos ponerle void, ¿no? Para que no devuelva nada. Por ahora ponele que no devuelve nada. Después podría devolver algún error. Ahora vemos. Después vemos. Por ejemplo, si el array no es válido o algo de eso, puede ser que pueda devolver Y tiene que recibir de alguna manera el array. No sabemos cómo, ¿no? Porque no sabemos cómo se escribe. Pero yo tengo que recibir el array. No sé cómo, no tengo ni idea. Bien, ¿y algo más tendría que recibir esta función o con que reciba el array ya estamos? Ahí Nicolás dice el tamaño, no entendí lo que estás pidiendo. El, Quiero el saber el qué, va a reci... qué va a recibir la función. Va a recibir el array. Y bueno, ponele que por ahora nada más, el array, listo. Veamos cómo, eh, cómo tenemos que escribirlo, ¿no? Porque Asterisco array podría ir por ahí. ¿Estás así como inventando? Y ¿Podemos tirar otros símbolos? Además no, porque las funciones antes las recibíamos con el asterisco, si no mal recuerdo. ¿Qué funciones? Entonces, las anteriores que armamos eh, para promediar y... Acá ponele, ¿no? Claro, ¿Vos, para poner un asterisco, un, un char. ¿Cómo no, dices esto? Bueno, para... Bueno, volvamos entonces al número, este que tenemos acá. Bien. Fíjense acá cómo está usado. ¿Sí? Voy a poner este chat que se cierra solo y me pone loco. Ahí está. Esto está usado así. Yo acá, ¿por qué estoy pasando la dirección de memoria de edad? ¿sí? Y no la variable edad. Bueno, porque yo quiero que esta función me escriba en esta variable edad. ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos...? Bueno, necesito que la función me reciba no el contenido de la variable edad, sino la dirección de memoria de la variable edad. ¿Sí? Por eso le estoy poniendo acá a Lamperson, adelante, para pasarle a la función la dirección de memoria de la variable edad. Y la pregunta que sigue es: ¿cómo yo recibo una dirección de memoria? Bueno, como ya, ya lo vimos, para recibir una dirección de memoria a la variable. ¿Sí? que acá la nombramos con otro valor, que es la que va a almacenar esa dirección de memoria, le tenemos que poner el asterisco y le tenemos que poner el tipo de dato ¿sí? de a dónde apunta ¿sí? o sea, esa dirección de memoria. Esa dirección de memoria es de una variable de qué tipo. Bueno, como es, va a ser una dirección de memoria de una variable del tipo int, entonces ahí ponemos int. ¿sí? Fíjense que edad es una variable del tipo int. Entonces la dirección de memoria que yo le termino pasando a la función, ¿sí? que se va a guardar en esta variable, ¿sí? es una dirección de memoria de una variable del tipo int. Entonces a esta variable, ¿sí? que va a ser una, un puntero, ¿sí? porque va a almacenar una dirección de memoria de una variable del tipo int, ¿Cómo le digo que es un puntero a una dirección de memoria de una variable del tipo int? Bueno, con el asterisco le digo que es un puntero, y con el tipo acá le digo que es un puntero o una dirección de memoria del tipo int. ¿sí? Entonces por eso acá poníamos int asterisco y el nombre de la variable. Porque yo sé que esta variable me va a guardar una dirección de memoria que es de una variable int. ¿sí? ¿Y qué ventajas tenía hacer esto? Bueno, que yo podía, con esta sintaxis que ven acá, escribir a esa variable porque esta p resultado, que almacena la dirección de memoria de esa variable, ¿sí? eh, con esta sintaxis de ponerle el asterisco delante, puedo hacer que eh, lo que está en, en este caso en buffer int, vaya a parar a esa variable int ¿sí? que está en la dirección que tiene guardada esta variable. Que sería la variable edad, ¿no? la que está afuera, la que está acá, esta. Entonces lo que termina pasando es que p-resultado tiene la dirección de memoria de esa variable edad, y cuando yo lo escribo de esta manera, con un asterisco acá, estoy como yendo a buscar al casillero ese, al que está en esa dirección. Y ahí adentro, ¿qué le pone? Bueno, le pone lo que está en esta otra variable, ¿sí? que es el número que ingresó el usuario. Eso es lo que hacía el, el getNumero. Y por eso le pasábamos ¿sí? eh, la, la dirección de memoria, de la variable y la recibíamos en la función de esta manera, para poder escribir en esa dirección de memoria con esta línea que está acá. En este caso, ¿no? nosotros tenemos que recibir un array, pero ¿lo vamos a escribir al array o lo vamos a leer nada más? Que yo quiero imprimir acá los valores del array. Claro, como dice ahí Manuel, solo lo vamos a leer. ¿Sí? Así que por ese lado, o sea, la idea de ponerle un asterisco solo porque lo hice en esta otra función, no tiene mucho sentido. ¿sí? Ahí hay alguien que se le trabó el teclado. La, no, no tendría sentido pensar en que va a tener un formato parecido a este, porque yo no voy a escribir el array, sí, lo voy a leer. ¿Está bien? Listo, entendido. Ahora, por otro lado... Si yo escribo acá int, no sé, array, para ponerle un nombre, ¿sí? eh, la idea sería que yo en vez de hacer esto, yo llame la función, y le pase el array. ¿Cómo se llama acá el array? Edades. Edades, muy bien. Entonces, si yo defino una función que le paso el array, y yo acá defino una función que recibe un int, ¿qué dijimos? El nombre del array se podía igualar a un int. ¿Se acuerdan del de dibujito que hicimos acá? Para igualar un int a un array, lo podía hacer así. ¿O tenía que indicarle un casillero? Teníamos que indicarle un casillero. Y entonces acá estoy haciendo esta igualación que está acá, es lo mismo que estoy haciendo acá, cuando le paso ¿sí? el array a la función, se tendría que copiar en este argumento. ¿sí? ¿Estaría bien esto entonces? ¿O esto está pensado para cuando yo acá escribo un número? 7 ponele. Entonces ahí el 7 se copia la variable array. O cuando le paso una variable del tipo int, por ejemplo, edad. ¿Sí? ¿Se acuerdan que edad es del tipo int? Entonces la podría pasar acá, acá lo recibo como un tipo int, se copia el valor y en array me queda el mismo valor que en edad. Eso también tiene sentido. Pero si yo acá paso un array, esto como que no, no, no concuerda el tipo de dato, ¿no? Porque acá yo le estoy diciendo que es un int, o sea que es Pero un casillero. Char asterisco array tampoco iría? ¿Qué tiene que ver el char en todo esto? Si el, el edades es un array del tipo int, o sea, cada casillero es un int. Acá no usamos char para nada, no tiene nada que ver el char. Flash, flash, flash. Pero bueno, si querés le podemos poner un asterisco, un más. Una pregunta. Empezamos. De alguna manera, o sea, con una sintaxis que no conocemos, le tenemos que decir que es un array, ¿no? Con algo más. ¿Pero, Pero no tengo que encanta. escribir, armar un, imprimir array por cada tipo de dato? Y sí, porque el array tiene un tipo. Así que el array que va a recibir acá, le tenés que decir de qué tipo de dato es ese array. O sea, esos casilleros, ¿qué tienen adentro cada casillero? ¿Tienen un int? ¿Tienen un flow? ¿Tienen un char? Se lo tengo que decir, ¿sí? Porque si no el compilador no me puede chequear cuando yo me equivoco. Cuando yo le paso una cosa en vez de otra. Para, los tipos de datos están para eso, ¿sí? No, no es que los tipos de datos existen en el lenguaje. Son para chequear que vos no hagas lío. Está bien, yo lo que decía es enviarle, para imprimir array, le paso un array y que ya la función vea qué tipo es lo que está recibiendo. Y lo imprima. No, eso es algo de programación muy avanzada Que lo tienen algunos lenguajes ¿sí? Pero no, acá no lo puedes hacer No puedes saber okay, de qué okay. tipo es una variable ¿sí? En otros lenguajes sí Bien, bueno, entonces de alguna, Se entiende que de alguna manera le tenemos que decir que eso es un array Que eso que yo escribí ahí no está bien Porque eso que yo escribí es para recibir un int ¿sí? Y si yo le pongo el asterisco es para recibir la dirección de memoria de una variable int. Pero nada me está diciendo que eso es para recibir eh, un array. ¿Sí? ¿Hasta acá no me entienden? Puedo, no puedo poner como parámetro formal un array. Bueno, claro, de alguna manera hay que escribirlo. Una de las maneras de escribirlo... Bueno, ¿qué? Una de las maneras de escribirlo es, es creo que vos me está diciendo esto, es esto. Si yo lo escribo así, le ¿sí? estoy diciendo que eso que estoy recibiendo es un array. ¿sí? Entonces acá adentro, lo puedo usar, le pongo la i, le escribo un valor o le leo un valor. E igual a array en la posición 2. Hacer todas estas cosas, ¿sí? En la posición 3 escribo un 8. Puedo escribir. Y puedo leer. Y puedo hacer las dos cosas. Y siempre voy a hacer referencia al array que tengo acá afuera. ¿Sí? Entonces, la sintaxis para recibir un array, una de las sintaxis sería esa. ¿Sí? Bien. Y fíjense que. Eh, en este caso, por ejemplo, ¿cuánto valdría la variable E? ¿Con qué valor va a quedar guardada la variable E? ¿Con el valor que está en donde? 45. En el, en el segundo que será 0, 1. 45, ¿no? Sí. Ah, bueno, sí, en este ejemplo que yo. Claro, suponiendo que tienen esto, que el array tiene estos valores, quedaría este 45, que es el de la posición 2, ¿no? La posición 0, posición 1, posición 2. Muy bien, sí. Y, y si yo eh, le escribo un 8 en la posición 3, cambiaría esto, que vale 56, por un 8. ¿Sí? Eh, o sea, es muy importante que, que se den cuenta que lo que yo modifique en el array se está modificando en el array de afuera. ¿Sí? No pasa como con una variable. También si yo le hubiese pasado la variable edad, supónganse que hubiese hecho esto. Voy a borrar todo, ¿no? Suponete que edad, le escribo un 8, y después le paso edad. Y acá recibo eso, una e. ¿Sí? está correcto todo. Y yo acá a la e le escribo un 9. ¿Estoy modificando la variable edad que está acá afuera? ¿O no? no. Es una pregunta de examen, ¿eh? No, el local de la función. Claro, recuerden que los argumentos de la función son locales en la, a la función. ¿Sí? Es como si yo hubiese definido una variable acá. Tanto e como j son dos variables locales de esta función. Por más de que yo la modifique, ¿sí? la variable de afuera no se va a modificar, porque es otra. Cuando yo le pasé acá la variable, y invoqué a la función, lo que se copió es el valor que estaba en edad, que es 8, se copió a esta otra variable e. Entonces esta e vale 8. Pero si yo acá le escribo 9, bueno, esta e va a valer 9. Pero esta de acá afuera sigue valiendo 8. ¿Está bien? ¿Cómo hago si quiero escribirla de afuera? Otra pregunta de examen. ¿Qué modifico acá en este programita para poder escribir esta edad de acá afuera con el 9? Que es lo mismo que estamos haciendo acá, ¿no? En el getNumero yo le estoy pasando la dirección de memoria para poder escribir la variable que está fuera de la función. En este otro caso, que sería casi igual. Con un puntero le tengo que... Con un puntero, muy bien, claro. Yo tengo que pasarle, en vez del valor de la variable, no es... la dirección, la de, dirección memoria de memoria de la variable. ¿Cómo hago? Con el ampersand. Con le el ampersand, adelante. Ahí va. Muy bien. Entonces, ¿cómo hago para recibir ahora una dirección de memoria que apunta a un valor del tipo int? ¿Qué escribo acá? El asterisco. Para decirle que es una dirección... Voy a guardar una dirección de memoria, y esto para decirle que esa dirección de memoria apunta a un casillero que es del tipo int. Muy bien. ¿Y cómo hago ahora para escribir? Si yo dejo esto así, estoy haciendo lo mismo que antes, la variable local, que es e que tiene la, ahora la dirección de memoria, estoy escribiendo 9. ¿sí? No estoy asterisco haciendo nada. Asterisco E igual a 9. Si le agregan el asterisco acá, como dice el compañero, lo que está pasando es que el contenido de la variable E, que es la dirección de memoria, ¿sí? eh, es a donde va a acceder para escribir adentro lo que yo ponga de este lado. Entonces, ahí sí, como va a acceder a la dirección de memoria de esta variable, va a escribir el 9 acá, en esta variable. ¿sí? Bien. Fíjense que esto que de punteros lo vamos a repetir, repetir, repetir hasta que en algún momento lo van a terminar entendiendo. <risa> es lo que explicamos en la clase 2, creo. Bueno, lo seguimos repitiendo hasta que en algún momento. Bien. Bien. Eh, entonces, tenemos dos tipos de pasaje. El pasaje por referencia, en donde yo paso la dirección ¿sí? y puedo escribir una variable que está afuera. O el pasaje por valor, en donde yo de la variable paso el valor. Vamos a hacer así, vamos a dejar los dos ejemplos. Este sería pasaje por referencia, ¿sí? que el anterior. ...sería el pasaje por valor. En donde yo recibo un número, y obviamente esto no lo puedo hacer. No puedo escribir la variable de afuera. ¿sí? o sea Solamente la puedo leer, o sea, esto no tiene más sentido de hacer, pero sí tiene sentido agarrar el valor de e y sumarle un número y guardarlo en otra variable, por ejemplo, no sé. ¿Sí? Leo el valor, es lo único que puedo hacer con el valor que me viene. En cambio acá lo puedo leer o lo puedo escribir. ¿Sí? Acá leo o escribo el valor. ¿Sí? Eh, bien. Entonces fíjense que están los dos modos. ¿A qué venía todo esto? Bueno, porque cuando yo... este, este cachito así. Bueno, y también les voy a pegar cómo... En el pasaje por referencia, cuando llaman a la función, le tienen que poner el ampersand. Y en el pasaje por valor, cuando llaman a la función, no le ponen el ampersand. ¿no? Ahí está. Pero, ¿a qué venía todo esto? Bueno, que cuando recibimos un array, vamos a poner acá, eh, recibir array, Siempre es por referencia. Referencia. ¿Sí? Cuando nosotros dijimos, bueno, acá va array y corchetes. ¿sí? Entonces yo acá puedo leer o escribir. En la posición 2 escribo un 3. O eh, en la posición 3 puedo sumarle un número. Leerlo y sumarle un número. ¿sí? Puedo leer. No, perdón, puedo escribir o puedo leer, ¿sí? sería equivalente a pas un pasaje por referencia. ¿sí? No sé si se si, llega si, si, a ver. O sea, si yo, olvidémonos de esto, le, le paso de nuevo el array, edades, que era el array, acá lo estoy recibiendo, y si yo lo escribo, estoy escribiendo ¿sí? el array que está fuera. No es que acá se me hizo una copia del array. ¿Sí? No sé si se ve la diferencia, eso es muy importante Que no piensen que se hace Una copia de los valores De este array a este otro array Como que este es otro En realidad no, es el mismo que está afuera Si yo lo escribo, estoy pisando los valores del que está afuera Bien, bueno ¿Alguien se escucha bien? ¿Me pregunta Pregunte eh, Entonces es un, se pasa, no, se, no se pasa la raíz eh, Real, sino que una copia del mismo, ¿no? No, precisamente es al revés. Se pasa el, el mismo array. No se pasa ah, una copia. Ah, no. Es como pasar la dirección de memoria, por así decirlo. Ahí está, eso es lo que quería que vean. Que es como pasar la dirección de memoria. Porque en realidad, si yo toqueteo este array, estoy toqueteando el de afuera. ¿sí? ¿Está bien? Uh -huh. O sea, uh -huh. es por referencia. Sería, okay. no se hace una copia. Y, pero eso es lo determina... ¿Directamente el, el, el compilador o el programa? Sí, eh. es así el lenguaje. Cuando vos pasás un array, ¿sí? Una se array. pasa por referencia. Ah, ok. ¿Está bien? Listo, gracias, profe. Eso es lo más importante. Bien. En la línea 61, ¿estarías reemplazando el valor del index 2? Claro. O sea, suponete que acá en, en edades el index 2 vale 3, no sé. Bueno, cuando yo ejecute esta línea de código... Perdón, que justo vale 3. Que vale 5. <risa> Cuando llegue un tt de código se va a poner un 3 en esa posición. ¿sí? En el array de edades. No en un array que vive solo dentro de esta función. O sea, no se sí hizo una copia. Este no es otro array que no sea este. Es el mismo. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque tienen que tener cuidado de no toquetear este array para hacer alguna cuenta acá adentro porque estoy rompiendo el array que me pasaron. ¿Sí? No puedo solo pasarlo para leerlo. Siempre que lo paso, si quiero lo toco y lo rompo. ¿Sí? Le puedo escribir otra cosa. A veces es conveniente porque yo quiero eh, escribirlo, pero a veces no. Sí. Bien, ahí me están preguntando si le cambio el nombre. Sí, yo acá le puse array por ponerle array. O sea, yo acá le puedo poner eh, otra cosa. Por ejemplo, no sé, lista de edades. ¿Sí? No importa el nombre que tenga la variable, no se tiene que llamar array. ¿Sí? Yo le digo que es una array con esos corchetes que están ahí. ¿Está bien? Bien, perfecto. ¿Está bien? ¿Está bien? No es necesario ponerle el, el, el asterisco adelante porque el nombre de la array es la dirección de memoria, ¿no? Ya, del primer elemento. El ampersand, decís vos acá. acá ah, no, acá decís vos. Sí. No, no, ahí en la función. Acá. Más arriba. En ¿Acá? La... Sí, ahí. Decime el número de líneas, más fácil. Perdón, a... perdón, perdón. En la 58. En la 58, muy bien. Claro, acá no hace falta poner esto porque ya le pusiste los corchetes para decirle que es un array. Pero en realidad también le estás pasando la dirección de memoria del array. Porque una regla de oro que no se tienen que olvidar nunca es la siguiente, la voy a escribir acá. ¿Sí? Y esto tatúenselo, ahora con una lapicera Big porque están cerrados los lugares donde tatúan, pero después cuando abran se lo van a tatuar, es lo siguiente. Eh, el nombre del array es la dirección de memoria donde comienza el array. ¿Sí? Bien. Entonces en realidad cuando yo estoy acá nombrando al array así solito, sin ponerle los corchetes, le estoy pasando la dirección de memoria de ese array. Es como si, si fuese una variable normal, escribiera ampersand y el nombre de la variable. Variable int, ponele. ¿sí? Ya, el nombre del array solo es la dirección de memoria donde comienza. Entonces no necesito ponerle el ampersand para pasarle esa dirección de memoria. Entonces me queda así, pasándole solo el nombre. ¿sí? Pero en realidad, como ya vimos que es por referencia... Lo que está pasando es que la dirección de memoria de la realidad se está copiando en este otro, en esta otra variable, que también lo único que guarda es la dirección de memoria, ¿sí? Y cuando, pero al ponerle estos corchetitos acá, le estoy diciendo eso, y le estoy diciendo que lo puedo usar con corchetes para acceder a las distintas, a los distintos casilleros. Es como que lo que le estoy pasando a la función es la dirección de memoria donde empieza el primer casillero. ¿sí? Y después con los corchetes uno se desplaza... Dentro de ese valor de, direc de, de dirección de memoria inicial que yo le pasé. ¿sí? y Me desplazo según, tipo si corchete 0, corchete 1, corchete 2, corchete 3. Pero lo que le estoy pasando es la dirección de memoria del primer casillero. ¿sí? El nombre del array solo, este números, vale la dirección de memoria del primero. ¿sí? Eso está bueno, porque me deja leer y escribir. Bien. Y como también es la dirección de memoria, también podría usar esta otra sintaxis. Poniéndole como antes. ¿sí? Como cuando le paso la dirección de memoria de una variable sola. ¿Está bien? Las dos son equivalentes. Y por más de que yo ponga acá el asterisco, acá el puedo usar corchetes. ¿sí? Lo que pasa es que tengo que estar seguro que esto que me pasaron acá es un array, porque si no pongo corchetes y me estoy yendo de la memoria ¿sí? eh, si es que es la dirección de una sola variable por eso es como más conveniente si es un array ponerle la sintaxis de corchetes para saber que es un array pero esta otra sintaxis es completamente válida ¿sí? porque un array no deja de ser una dirección de memoria ¿está bien? Yo podría recibirlo así, pero si yo veo solamente esta función, y yo no sé si acá esto en realidad es un array, bueno, por el nombre puedo saberlo, ¿no? Eh, pero si acá di diría zaraza, yo no sé si esta función recibe un puntero a una variable sola o recibe un array. No tengo forma de saberlo porque nadie me lo indica. Tendría que ver qué hace el código para darme cuenta. Se usa los corchetes. Ah, entonces esto que pasó acá tiene que ser un array. En cambio, en la otra sintaxis, como que ya me doy cuenta que esa función recibe un array. Y es como más intuitivo. ¿Sí? Pero sería equivalente. Compilan las dos y las dos funcionan. ¿Está bien? Bien. Así que, bueno, las dos son válidas. Hacemos nuestra función... A ver, ¿qué pasa? ¿Qué tendría que hacer acá adentro para imprimir la lista de edades? Un for me dice. ¿Y sí, me tengo que hacer lo que está acá? Ya lo tenía hecho, ¿sí? la variable. Uh, perdón. Y porque la variable no va, no va a existir, sí, adentro de esta función. Y acá en vez de edades, ¿cómo le puse el array? Y le puse lista de edades. Uf. Entonces ahí estoy accediendo a cada una de las posiciones, y eh, me quedó la función. sí. Te lo voy a poner así para que quede más prolijo. Y estas las voy a comentar porque si no no me va a compilar porque tengo más de una función con el mismo nombre. Ahí está. Bien. Bueno, hasta acá todo bien. Entonces llamamos a la función pasándole el nombre del array solo y acá lo recibimos indicándole que es un array. O sea, en realidad indicándole que es la dirección de memoria. Y accedo a los distintos casilleros con los corchetes como siempre. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que me falta hacer? Algo muy importante. Con la función esa nueva que creé. ¿Retornar algo? No, sí, yo puse que devolía a void. ¿El prototipo? El prototipo, ahí está. O sea, esto lo tengo que definir arriba antes de usarla. ¿sí? Así que ahí defino el prototipo de la función. Recuerden que le agregamos... El punto y coma, ¿sí? Bien, bueno, y esto ya tendría que seguir funcionando. Y ahora me voy a reponer este código acá y directamente llamo a la función. ¿sí? Llamo a la función, le paso el array y el tipo viene acá. Esta variable toma el, el mismo valor que el otro array porque tiene la dirección de memoria y accede a cada casillero y imprime el valor. Y tendría que funcionar, creo, no sé. Tres errores, me dice. No, no va a andar entonces. Ah, terminated comment. ¿Qué? No terminé el comentario. ¿Qué pasó? Ah, me olvidé que una barra. Ahí está. Ay, el comentario sin terminar. Ahí está. Bien. Bueno, ahí imprimimos los valores... Hagamos los valores, perdón, y ahí los imprimió. O sea, sí funciona igual que antes, pero ahora estoy usando mi función. Así que si en algún otro momento quiero usar la función, también lo puedo hacer. Bien. Ahí me encanta esa pregunta que tiró Ariel. Fíjense, muy, muy. Este, muy interesante lo que, lo que pregunta. Esa función no la podría usar para cualquier array. Porque tengo metido esta constante, ¿no? Que vale 5. Claro, o sea, lo podría usar para cualquier array que tenga 5 de tamaño. Si ya tiene 6, no me lo va a imprimir. Porque tienen esto fijo acá. ¿sí? O sea, esta función es una porquería. De hecho, si yo me llevo esta función a una biblioteca, ya no, no me es visible este define. Entonces, eh, no me va a compilar, es un quilombo. ¿Sí? No, no está bueno que esto esté acá. ¿Sí? No está nada bueno que esto esté ahí. Le podría poner un argumento más a la función que sea el tamaño. ¿Sí? Entonces, ese lo uso acá. En vez de usar este define, para que no me quede un número fijo ahí, sino que, que me quede variable y que la función me sirva para imprimir arrays de distintos tamaños. ¿Sí? Entonces, yo acá puedo incluir un argumento más. Vamos a ponerle len. Me gusta ponerle len. Me le puedo poner size. Entonces, esto lo reemplazo por len. ¿Sí? Entonces, esto, este número me quedó variable. Ahora se lo tengo que pasar a la función. ¿Sí? Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Bueno, primero pongo el prototipo otra vez. Vuelvo a poner el prototipo acá. Ahí está. Y ahora, acá, además de pasarle el array, ¿qué le tengo que pasar? ¿Quién me dice...? El define, muy bien. Me encanta el nombre que leía el define, no se entiende nada. Acá tendría que pasarle el, esto que vale 5, ¿sí? Si yo me paro arriba, fíjense que me dice vale 5. Ahí está, 5. ¿sí? Ese 5 se copia acá en len y termina acá. O sea que esto tiene el mismo efecto que antes. Pero yo ahora esta función lo puedo usar para imprimir otro array. Si yo tengo otro de otro tamaño, la función me sirve para imprimir los dos. O los tres o los miles que tenga. Entonces me queda como más genérica. Entonces, otra sí, regla de ahora que se pueden tatuar ahora cuando abran los locales de tatú es a las funciones. Vamos a ponerlo más, más resumido, porque si no les va a doler un montón el tatuaje. Eh, al recibir un array, también se recibe su tamaño. ¿Sí? Cada vez que la llamas le vas a tener que pasar el tamaño del array ¿sí? con el que querés que trabaje. O sea, siempre el array con su tamaño van a ir de la mano. Son como dos datos que van juntos. Se los tenés que pasar a cualquier función que quieras que procese algo, con, que haga algo con ese array que le pasaste. ¿sí? Acá están las dos reglas de oro. Acá está el cuestionario. ¿Es este? Sí. Bueno, se los voy a enviar. Copiar. Ahí está. Lo voy a pegar acá. Bien. Y lo voy a pegar en el otro chat por las dudas de que alguno... Bien. Bueno. Eh, como verán, el imprimir números era exactamente igual que lo que, eh, que, lo que terminamos de programar, ¿sí? Eh, ahí tienen el for, acá tenían que ver cómo recibían el array, y acá reciben el tamaño, y acá tienen que ver cuál era la condición que iba, y acá tienen que ver cómo hacer el print, ¿sí? Eran tres cosas. ¿Cómo recibían el array? Bueno, dijimos que eh, había dos maneras, ¿no? Podía ser la opción 2, o la opción 3, con los corchetes al final o con el asterisco después del int, que son estas dos que pusimos, eh, que pusimos acá, ¿sí? Con el corchete o con el asterisco ahí. Porque al fin y al cabo no dejamos de recibir la dirección de memoria de la variable donde están todos los casilleros, ¿sí? Eh, entonces lo podíamos recibir así o lo podíamos recibir así. Dijimos que era más conveniente... Eh, si estábamos referenciando a, a un array, ponerlo con corchetes para que cuando uno lo lee ya se da cuenta de que, son corchetes, que son, es un array lo que le estoy pasando ahí. ¿sí? Así que, bueno, era o la 2 o la 3. Cualquiera de las dos estaba bien. Después, eh, en la opción B, ¿sí? lo que tenían que poner era que hice a menor a Lend, sí, como está acá, igual. Y menor al end. que es la 4. Y porque eso es lo que iba acá en la condición. Y después, adentro del for, ¿qué tenemos que poner? Bueno, lo mismo también que está acá. ¿sí? El por ciento de y el nombre de la variable, que es el array con los corchetes. Que sería esta que está acá, la 4. ¿sí? Bien, si pusieron eh, la 5 también es válida porque es con aritmética de punteros. Pero bueno, todo eso no, no lo explicamos. Eh, así que no importa. Digamos que con lo que dijimos hasta ahora, la que iba era la 4, ¿sí? Era la correcta. Que también es exactamente igual a lo que está acá. Bien. Eso con respecto a la opción C. Bien, y ahí ya teníamos nuestra cita. Y después, ¿cómo se usaba? Bueno, acá también hay un ejemplo igual que, que hicimos nosotros. ¿Sí? Eh, acá está pidiéndole al usuario los números, en vez de estar hecho con la función de número está hecho directamente con un scanf. Y acá tenían diferentes maneras de llamar a la función para imprimir. ¿Sí? Bien. ¿Cuál era la correcta? Bueno, la 1, cuando le pasaba el nombre del array y el tamaño con el define, ¿sí? Que está acá, que en este caso vale 5. Eh, esto está mal porque los corchetes acá no van. ¿Sí? Eh, y esto está mal porque tiene el asterisco y esto está mal porque eh, el sizeof está mal. Porque el sizeof me devuelve la cantidad de bytes, no la cantidad de casilleros. ¿sí? Eh, si cada int tiene 4 bytes, y eso me estaría devolviendo 20 en vez de devolverme 5. ¿sí? Así que no usar sizeof para obtener la, el tamaño del array, ¿sí? no se puede. El sizeof es para la cantidad de bytes. Así que la correcta es la opción 1. ¿Sí? Ejercicio. Bien. Hacer ahora una función que calcule el promedio de los valores del array que recibe. Y me devuelva el promedio. O sea, no quiero que me lo imprima, quiero que me lo devuelva de alguna manera, ¿sí? No quiero que me lo imprima por la consola. Ahí lo pegué. Bien. Bueno, entonces ahí tienen eh, un ejercicio para hacer que es bastante sencillo, en donde lo pueden eh, agregar ¿no? al, al ejercicio que ya tienen. Yo puedo hacer que el usuario ingrese las edades, ¿sí? como hicimos acá. Podemos imprimirlos y después podemos llamar a la función que me devuelve el promedio. ¿sí? Que me va a devolver el promedio de la, de la edad. Y puedo imprimir una edad promedio. ¿sí? tal Pero Yo quiero que mi función sea así. Calcular promedio y le paso también edades y le paso el, el tamaño. Y de alguna manera me tiene que devolver el promedio. ¿sí? Eh, tenemos dos maneras de devolver el promedio. O lo devolvemos por acá o lo devolvemos por referencia, como hicimos con la función del número. Le pasamos acá el puntero a la... A la Variable, y que me escriba ahí adentro el, el promedio. ¿sí? Son las dos opciones que tienen. Opción 1. Opción 2. O sea, el uso sería así. Ustedes tienen que hacer esa función. Bueno, a ver qué hizo el compañero. Aquí hecho la función promediar array int. Muy bien, me encanta el nombre que le pusiste. ¿Súper claro? Bien. Bueno, esto claramente no recibe un array, ¿no? Porque fíjate que acá recibe, esto es un número y esto es otro número. En ningún lugar estás recibiendo el array. Pero bueno, la idea está. Faltaría que eh, esto reciba un array en vez de un número, ¿sí? Y... Eh, cuando vos vas iterando, tendrías que ir guardando la suma ¿no? de cada una de las posiciones. Entonces, este, este nombre no me gusta mucho. En vez de acumulador array, vamos a ponerle array. ¿sí? Array int. Ahí está. Esto es lo que voy a recibir. Y para decirle que es un array, ¿qué le tenía que poner? Los corchetes. Los eh, corchete. los sí, los corchetes. Vamos con los corchetes que es más clave. Ahí está. Bueno, y el tamaño que recibo. Entonces esto itera una cierta cantidad de veces que es igual al tamaño del array. Bien. Y por cada, por cada iteración yo quiero acceder a, a esa posición del array. Entonces acá ponemos array en la posición i. ¿sí? Y esto me da el valor de cada casillero. ¿Qué tengo que hacer con el valor? Yo. Para calcular el promedio de todos. Acumularlo acumularla muy bien. O sea que me faltaría un acumulador, ¿no? Vamos a ponerle ACC, que arranque en cero. Porque le voy a ir, le voy a ir sumando eh, los distintos valores que están en los distintos casilleros. ¿sí? Entonces, ¿qué, ¿qué escribo acá? Eh, ACC eh, más igual. Más igual es muy complicado. Vamos a hacer algo que se entienda. C igual a C más el casillero. ¿sí? Muy bien. Ahí está. Estamos de acuerdo que lo que estamos haciendo es agarrar el valor que ya había en el acumulador y sumarle lo que está en el casillero de la posición I. Y, ¿sí? y toda esa suma me lo guardo de nuevo en la variable acumulador. ¿sí? Y esto que quiso hacer el muchacho no tengo idea qué es, pero lo voy a borrar. Porque no encontré mucho sentido. Ahí está. Entonces ahora en ACC me quedó la suma. ¿Pero yo qué tengo que devolver? ¿Tengo que devolver la suma? ¿Cómo hago el promedio? Acumulador dividido el, el LEN. Resultado igual al acumulador dividido el LEN. ¿sí? Y como estos dos son dos INT, lo Voy a castear uno de los dos para que el me haga la división en float y el resultado me lo dé. Vamos a poner unos paréntesis para que esto quede claro. Ahí está. ¿sí? Eh, entonces ahí la división seguramente va a ser un float. Y acá el compañero tenía la intención, porque me lo dijo, de devolver el valor de resultado. Ahí está. ¿sí? Para que la función me devuelva el valor. Entonces... Fíjense que es igual que lo que ya hicimos, la parte de recibir el array es idéntica, sí. y acá de obtener cada uno de los valores también, lo que pasa es que en vez de ponerlo en un printf, con ese valor lo estamos sumando a un acumulador, sí. y después hacemos la división para obtener el promedio de los valores. ¿sí? Bastante sencillo. Bien, venía encaminado, ¿eh? le faltaba ahí un tiempo más. Pero estaba... Eh... 20 minutos más por lo menos, me falta. Claro, ah, sí, sí. Un ratito más. Vamos a pegar este. Que sería la función que calcula el promedio? Función que recibe array y calcula promedio, y lo devuelve por su valor de retorno. ¿Sí? Bien. Bueno, a ver, ¿y cómo lo usó? Bueno, este acumulador de edad que creo acá, no sé qué hizo. Ah, la fuiste sumando acá. Bueno, no, no era la idea, ¿sí? De hacerlo en el, en el mismo momento que eh, lo, los vas pidiendo, ¿sí? Eh, o sea, no tenías que alterar el código de pedir. Vos hiciste lo que harías si no, si no, subías, eh, si no supieras a Race, que es ir acumulando a medida que vas ingresando los valores, porque no te los estás guardando. Pero esto no, no va. La idea es que si ya los tenés en el array, ¿sí? eh, que directamente vos le pases ese array a la función. ¿sí? Acá le pases edades, que es el array, y que te devuelva el promedio. ¿sí? Esta variable sí es iba definida: load promedio. ¿Está bien? Entonces vos llamas a la función, le pasas el array y el tipo te devuelve. El promedio, ya está, no, no tenés que hacer nada con la parte de ingresar, ¿sí? Ingresar, ya está, estaba de antes, sigue funcionando. Vos ahora tenés el array y podés analizar esos datos y devolver el promedio, ¿sí? Un lujo. Bueno, obviamente que lo tengo que imprimir porque si no ni me entero si esto funciona. Promedio de edades, por ciento F, y acá imprimo el promedio de edad, ¿sí? Bien. Eso sería la, la idea, a ver si, bueno. ¿Vamos a probarlo? ¿Pusiste el prototipo? No. Bueno, falta el prototipo de la función. Y ahí tendría que funcionar, ¿no? Que no me tira ningún error. Uy, uh, ahí algo falló, ¿eh? UTN imprimir. Ah, porque. Ah, la de imprimir se llama distinto. Bueno, ya fue. La de imprimir no la tengo yo. Así que la borro. No. Bien, ahí está. Bueno, no, no voy a imprimir al final porque la, la borré. Pero vamos a poner, no sé, 30, 35, 27, 31, 29. Ahí está, bueno, más o menos alrededor de 30 son todos los valores que puse y el promedio me dio 30,4. Así que parece que funciona. Bueno, hizo algo parecido, fíjense. Eh, pero no usó el valor de retorno para devolver eh, el promedio, sino que lo usó como para devolver ahí un ok. ¿sí? En el caso de que hubiese habido algún error, que eh, no lo estamos controlando, pero podría haber algún error, por ejemplo, que el LEN venga en cero, o que esta dirección de memoria no sea de un array, ¿sí? puede ser que sea null, ¿sí? que no apunte a ningún lado. Y son todas cosas que se pueden chequear y devolver un error antes de hacer esto. ¿sí? Pero para no complicar más, por ahora ahí estamos. Eh, bueno, ¿y qué hizo? Acá el acumulador lo llamó suma, pero hizo lo mismo, recibió el array, recibió el tamaño, y acá sumó, ¿sí? Esta es otra manera de escribir esto que habíamos escrito antes, ¿sí? Suma más array, ¿sí? Bien, es lo mismo, es equivalente. Entonces lo que está haciendo es acumulando ¿sí? los diferentes valores que están en array. Eso está muy bien. Y acá terminó imprimiendo la suma, supongo que para ir probando, pero no estaría bien que esté te printa acá adentro. Eh, y después hizo suma dividido el en. Claro, pero lo hizo todo en eh, ints. Pero bueno, no importa, ponele que va. Y el valor resultado, fíjense cómo lo está, dónde lo está guardando. ¿sí? Eh, esta función está recibiendo un puntero a donde yo quiero escribir el resultado. Lo mismo que hace el getNumero. ¿sí? Recibe un puntero donde va a escribir el resultado y después con el asterisco y el nombre de la variable le escribe el valor. Que termina escrito en la variable de afuera. Es ¿Sí? Exactamente, siempre la misma manera de operar. ¿sí? Recibo el puntero y acá, poniéndole el asterisco, puedo acceder a la, al, al casillero de la variable externa y ahí adentro le escribo algo nuevo. En este caso le está escribiendo el valor de la división, que es el promedio, ¿no? Entre la suma y el, y el tamaño. Eh, entonces acá lo hizo... Devolviendo el valor por referencia. ¿Cómo usaría la función? Bien, bueno, vamos a ponerlo acá. Vamos a, a cambiarle el nombre para que nos queden las dos versiones. Voy a poner B2. Ahí está. Bien, entonces la B2... Sería así, el valor de retorno ya no me importa. Y acá le paso la dirección de memoria de promedio edad, que es la variable que quiero que me escriba. ¿Sí? Entonces, en vez de usarlo así, lo uso así. Le paso la dirección de memoria de la variable promedio edad, entonces la función... Perdón, entonces sería la b2. Entonces la función... Eh, recibe acá, en esta otra variable, eh, la dirección de memoria, ¿sí? yo a esta variable le pondré un nombre que empiece con P, de puntero. Por ejemplo, ahí, P, promedio de resultado. ¿sí? Eh, como para saber que esa variable es un puntero. Esta, esta convención es bastante popular. Si la pueden usar, mejor. Eh, entonces, en esta variable me quedó escrita la dirección de memoria de promedio edad, que es la variable que yo quiero escribir con el promedio, que es externa ¿no? de la función. Entonces me quedó ahí. ¿Cómo hago para escribir en esa variable? Bueno, asterisco y nombro a esta variable que tiene la dirección de memoria de la otra, de la externa, y ahí adentro le escribo el valor del promedio. ¿sí? Y devuelvo ahí uno ok. que es. Bien. No sé si se entiende lo que hizo el compañero. Estaba muy bien. No lo hizo en float, lo hizo en int, pero bueno, no importa, es lo mismo. La idea es la misma. Claro, pasa. Yo me acuerdo que la clase pasada Mauricio nos había dicho que las funciones solo nos tenían que dar eh, 0, 1 si estaban bien o menos uno si estaba mal. Entonces esta sería la opción que tendríamos que utilizar, ¿no? Claro, esto sería como más conveniente. Eh, acá no estamos chequeando ningún error, pero yo podría chequear, eh, por ejemplo, que el len sea mayor a cero, y puedo chequear que este puntero no venga a null, que venga con una dirección de memoria. Entonces si esto es distinto de null, bueno, y ahí hago todo esto. y si no eh, no entonces acá me invento una variable de retorno que la inicializo ¿Dónde? en menos uno es una pregunta sí hay que estar preguntando si el puntero es igual a null es perdón es diferente a null eh, en realidad el puntero no, no tendría por ahí eh, basura cargada en vez de null no porque esto es, es un argumento de una función siempre que llamas a la función Sí o sí le tenés que pasar algo, porque si no el compilador no te deja compilar. Entonces nunca uh -huh. te va a venir con basura esto. Siempre te va a venir con algo que le pasaste vos cuando llamaste la función. Ah, de la función, ok. ¿Está bien? Está bien, perfecto. Gracias, profesor. Bien. Bueno, entonces ahí, por ejemplo. Eh, bueno, esto no tira todos los errores, eso de los espacios en blanco porque lo copié mal. No tenía intenciones de compilarlo, pero eh, ahí lo que está pasando, entonces, es que estamos chequeando. Si el len es mayor a cero y el puntero es distinto de null, bueno, seguramente todos los datos de entrada están bien. Entonces, eh, también puedo chequear que el array sea distinto de null, ¿sí? Recuerden que también es un puntero. Entonces, si está todo bien, listo. Hago lo que tengo que hacer, escribo el resultado en la variable externa y salgo con un OK. ¿Sí? Y si hubo algún problema, voy a terminar de esta red que está con el menos 1. Entonces voy a devolver un error. ¿Sí? Entonces ahí estoy chequeándole un error, y lo estoy devolviendo por acá el error. ¿Sí? te entiende lo que hice, lo que le agregué, el if ese? Recuerden que con este i se tienen que cumplir todas las condiciones... Para que entre al if. Bueno, y acá, cuando vos usás la función, preguntás. Y fue cero, es porque estuvo todo bien. Y ahí imprimís. ¿sí? Por ejemplo. Esto sería como la otra manera de usarlo. Bueno, dediquémosle 10 minutos para, para ver el tema de ordenar. Eh, Vamos a ver el tema de ordenar. Ya no me van a seguir dilatando la clase con preguntas para que no les explique cómo se ordena. <ríe> así que... Eh, vamos a ver un segundo cómo sería eso, ¿sí? Pero vamos a hacerlo acá en la hoja, no vamos a programar nada, así que tranqui. O sea que ya no tengo más hojas. Ahí está, ahí tengo una. Bien. Bueno. Ah, tranqui. mira, tengo dos formas de explicarlo. Para que lo entiendas o rápido. Así que elegí una de las dos. No, bueno. Es para que tengan una idea y se vayan a dormir pensando en esto, nada más. ¿Sí? Después lo van a seguir sí. la otra clase. Imagínense que yo ahí tengo el array. ¿sí? Ahora lo dibujé acostado porque me resulta más sencillo. ¿Sí? Eh, Imagínense que tienen un par de números, no sé. Eh, así, ¿no? Supóngase que tienen esos números. ¿sí? Este estará en la posición 0, este en la 1, este en la 2, en la 3, en la 4 y en la 5. ¿sí? Son una, es una red de números, ¿sí? Hasta ahora nos vamos a manejar con números, ¿sí? no, no con, con letras. Eh, tenemos ahí las posiciones, y esos son los números que están adentro. ¿Sí? Entonces, eh, ¿qué se les ocurre hacer para ordenar esto de menor a mayor? O sea, que me termine quedando 1, 3, 5, 7, 8 y 11. ¿Sí? ¿Qué hago para, eh, para ordenar eso? ¿Qué se les ocurre? Sin, sin programar, o sea... O sea si me lo tienen que explicar con palabras, ¿qué tendrían que hacer? Para empezar, a tomar como referencia un número cualquiera. ¿Un número cualquiera? Por ejemplo, el 7. Me gusta el 7. Agarro el 7. ¿Y qué hago? Lo voy comparando con otro con otro casillero. Bueno. ¿Y bueno, con cuál? ¿Con cuál? El... Arranco el primero. arrancar por el primero? Elegir pero, el primer número y comparar. Pero entonces elijo cualquiera y empiezo a comparar con el primero o elijo ya directamente el primero? ¿Qué hacemos? Podemos hacer lo que queramos, ¿eh? Ahí Alejandro dice que ir a arrancar con el 1. ¿Con el 1 o vos decís con el 1 acá o con el primero? El 5. Con este, es que ir a arrancar con el mínimo. O sea, pero para eso primero tendría que encontrar acá adentro el mínimo, ¿no? Ahí ya está empezando la pizza. O sea, ya primero tendría que aplicar un algoritmo para encontrar el mínimo. Y lo otro que me dijeron es, bueno, agarrar el primero. O agarrar cualquiera. Pero de alguna manera tengo que agarrar uno y empezar a compararlo, ¿no? Bueno, ¿qué quieren hacer? ¿Qué idea, qué idea seguimos? ¿Agarra el mínimo o agarrar cualquiera? Yo recorrería todo y una vez que encuentre el mínimo, otra vez recorro todo y si el, si el otro número es mayor o al revés lo haría. En menor, eh, que lo vaya poniendo. Lo bueno, pará. Entonces vamos así. Primero, Lo primero que hago es buscar el mínimo. Entonces, ¿con cuál me quedo? Con el 1. ¿Sí? Bien, y, y sé que el 1 está en la posición 2, porque también me puedo enterar de eso. Bien, ahí está, ya apliqué la primera etapa de mi algoritmo. Busco el mínimo, Encu encontré el 1. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo sigue? Y se podría ir reemplazando por un número mayor, o sea, el 1 lo voy reemplazando después por el que le sigue, el 3. Y después el 3 reviso y reemplazo con el 5 y así. O sería, sea ¿no? que lo que tendría que hacer es primero buscar el mínimo, y después de nuevo buscar el mínimo, pero ahora sin el 1. Claro, ir descartando. ¿Y eso qué me va a dar? El 3, que está en la posición 0. ¿No? Sí. Bien, ¿y qué hago una vez que tengo esos dos? Pregunto cuál de los dos es menor. Y yo ya poder sé poder que el menor es el bien. primero. No hace falta preguntar, porque yo primero de todos busqué el menor de todos. Claro, pero una vez que es el, el mínimo, lo reemplazo por, el, por la primera posición. O, o sea, sea que los intercambio. Sería... Claro, intercambio. Sería un intercambio. Este pasa para allá y este pasa para allá. Es buena, ¿eh? ¿Y cómo queda? Me quedaría 1, 5, 3... ¿No? Porque ahí los intercambié. 8, 7 y 11. Para, hacer, para no guardarlos en otro array, ¿no? Porque si no es un quilombo. O bueno, no sé. Porque ahora, ¿qué hago esto? ¿qué, ¿Qué hago? Estoy otra vez al horno. ¿Cómo sigo? ¿Cuál es el paso 4? Porque no está ordenado eso. Evalúa el siguiente, me dice. ¿Cuál sería el siguiente? El 5. ¿Y cómo sé que es el 5 el siguiente? ¿Tengo que buscar de nuevo el mínimo? Claro, busco el mínimo, pero a partir de la posición 1, no la 0. Bueno, vamos a buscar el mínimo a partir de la posición que sigue. Pero yo no, no busco el mínimo a partir de una posición. Yo lo busco en el total siempre. O sea, acá lo busqué sin incluir alguno. Yo podría buscarlo sin incluir el 1 y sin incluir el 3. Para quedarme con el 5. No sé, estoy tirando ideas. ¿eh? Esto es tirar ideas. no sé que igual se van a ir... A dormir pensando en la pizza y no en cómo se ordena, pero bueno, quizás comparo te... el último, agarro el último, el último mínimo que se encontró, que es el 3. Sí. Y lo comparo con otro. ¿Con cuál? Lo comparo con el 5. ¿Y pero cómo sé que es con el 5? Y porque en el primero sé que está el más chico de todos. Sí, el, en el primero ya sé que me quedó el en más el, chico. El, el, en realidad no, no lo sé, porque... Bueno, ¿y en el segundo? También pudo haber pasado que el 3 no estuviese acá, que el 3 estuviese acá. Entonces el 1 lo hubiese intercambiado acá, y me hubiese quedado acá el 1. Entonces no necesariamente en la primera posición queda el más chico. Acá de casualidad digo así. Pero si acá hubiese estado el 3 y acá el 7, yo cuando los hubiese intercambiado, acá me hubiese quedado... Eh, el 7 sigue estando acá y me hubiese quedado. Eh, acá donde está el 7, el 1. Y acá me hubiese quedado el 3. Que es donde estaba el 1. ¿Sí? O sea que no necesariamente este cambio que hice acá me ordenó algo. De casualidad en, el, en la anterior. ¿Sí? Se dio ese caso. Pero miren, si yo lo hubiese escrito así, me hubiese quedado así. Está complicado, Y ¿eh? está complicado porque la manera que nosotros tenemos de pensarlo para ordenarlo, o sea, si ustedes, si yo les tiro esto, ustedes me lo ordenan y me dicen, ah, sí, 1, tres, cinco, ¿cómo hacen mentalmente para ordenarlo? ¿Qué es lo que van haciendo? ¿Se van encontrando el menor y después buscan el menor sacando el que ya eligieron, ¿no? Yo hago así, por lo menos, mentalmente, para, para ir ordenándolos. Primero busco el menor de todos, que es lo que me dijeron, y después sacando ese, trato de buscar el menor que, que sobró. Y después sacando esos dos, trato de buscar el menor que sobró. ¿Sí? Y siempre voy excluyendo cada vez más números y viendo cuál es el menor de los que quedan. ¿No? Como que mentalmente hago eso, ¿o no? No sé cómo lo hacen ustedes. O si sea, alguna vez se lo pusieron a pensar. Si ya se fueron, Ariel, ¿qué pensás, Francisco? Ahí nada. Hola. Hola, hola, hola. Te escucho. Se arrepintió? Lo asustaste, <risa> flaco. Creo que primero habría que buscar el número más chico para después ir evaluando. Claro, muy bien, sí. Eh... Uno cuando lo piensa, lo piensa de esa manera. El tema es que el algoritmo para hacer eso es bastante complicado de programar. ¿sí? Lo pueden programar así, buscando el mínimo y excluyéndolo. ¿sí? Ahí hablaban de, de tener otro array. Entonces pueden ir pasándolos a otro array y los van pasando en orden. ¿sí? Eh, es una manera. ¿sí? Eh, si se que... animan, pueden programarlo. Sí. ¿Cómo? Tendríamos que hacer varios for pues, entonces... No sé, yo no, todavía no, ni entramos a ver cómo se programa. O sea, lo primero que hay que pensar es qué es lo que hay que hacer, paso por paso. Después vemos cómo se programa, cómo se vuelca a escribirlo en un lenguaje. Pero antes de pensar en eso, hay que pensarlo, o sea, qué haría paso por paso, ¿sí? para ver cómo ordenar. Sin ver ningún código, sin pensar en cómo se programa. Hay que verlo paso a paso. Así que, bueno, yo les propongo que lo piensen. Por vale, lo visto este camino no sirve. ¿Cómo? Lo estamos escribiendo en el chat. Ah, pero no veo nada en el chacho. Ah, está acá más abajo, mira. Eh, bueno. Yo me imagino, profe. Sí, decime. Me imagino como que son cartas. ¿No? Está muy bien. Están todas boca abajo y tenés que ir levantando de a una. Por cuál vas a comenzar por el que está a la izquierda, o sea, el primero. Sí. Bueno, después levanto la segunda y ahí empezás a comparar con los dos primeros. Bueno, eso suena como más fácil de programar. Pues está como más ordenado lo que voy haciendo. Agarro el primero y agarro el que le sigue. Y ahí puedo hacer una comparación, ¿no? Entre el primero que agarré y el que le sigue. Bueno, claramente este chat no está bajando solo. Ahí está. Eh, y una vez que comparo estos dos, tengo que hacer alguna acción. ¿Qué puedo hacer entre esos dos? O sea, alguna, alguna acción que implique estos dos, porque si ya implica más meterme por acá ya es un quilombo de programa. Claro, una vez que tengo el resultado de esos dos, ponerlos en una variable y después así sucesivamente. Y ya no podría, o sea, si yo, por ejemplo, acá elijo estos dos. Y yo sé que en realidad para que esto esté más ordenado que como está, ¿qué tendría que hacer? Aunque no esté ordenado del todo. Cambiar orden. ¿Cómo? Cambiar el orden por el número más chico. Cambiar el orden, o sea que yo podría intercambiarlos. Y que me quede 5, 7. 1, 8, 3 y 11. Y ahí no está ordenado, pero está un poco más ordenado, ¿no? ¿No podés Yo... tipo, primero buscar el, el más chico, el mínimo, y cambiarle el índice y después ir comparando los que, los que restan? Claro, eso sería lo que empezamos planteando al principio. O sea, buscar el mínimo y después buscar el que le sigue sacando ese... Y así es como uno lo resuelve mentalmente. Lo que pasa es que después cuando te lo pones a programar, es un lío bárbaro para programar. Se puede hacer. ¿sí? O sea, imitar cómo vos mentalmente lo ordenás programándolo. Pero es bastante complejo el algoritmo. Eh, que bueno, ahora igual lo van a hacer el fin de semana, seguro, todos. Pero más allá de eso, eh, se complica un poco. Eh, en cambio, si uno lo piensa como más chiquitito, ponerle agarré dos, y después agarré dos, y después agarré dos, ¿sí? y siempre comparando de a dos, estira así como una idea. Quizá venga por ahí el tema. ¿sí? Eh, y de ir modificando solo en esos dos que agarré, a ver qué onda. ¿Cómo lo puedo ir ordenando? ¿Puedo volver a evaluar entonces? Claro, porque fíjate, este está más ordenado que este. ¿Sí? Si yo sigo evaluando, ahora ponerle que agarro estos dos y aplico el mismo algoritmo, me queda 5, 1, 7. 8, 3, 11. ¿Sí? Entonces me quedó más ordenado. Porque ahora tengo el 1 acá y el 5 acá. O sea, como que los más chiquitos se van viniendo para este lado, ¿no? A medida que yo voy aplicando esto. El tema es cómo lo aplico y cuántas veces, ¿no? Pero ¿por qué no lo podrían hacer en una hoja? ¿Sí? Siguiendo siempre la misma idea de agarrar dos y ir anotando cómo va quedando, a ver si llegan a que se ordena. ¿Y cuántas veces tuvieron que aplicar el algoritmo de comparar dos e invertir para ver en qué momento se, se quedó ordenado? O si queda ordenado, o si no, en algún momento a lo mejor esto explota y no, no salís más de ahí, y no queda ordenado. Eh, así que, bueno, tienen ahí para pensar, ¿sí? eh, Pueden preguntar el, el sábado también. Y la clase que viene ya se verá el algoritmo que corresponde para poder ordenarlos. Me hubiese gustado que haya un poquito más de tiempo como para ya pensar una idea un poco más clara, pero bueno, llegamos hasta acá, igual está bastante bien todo lo que vimos y todo lo que practicaron. Así que, bueno, si no tienen más preguntas, no les quiero quemar más la cabeza.